Terminaron las vacaciones y tenemos un montón de recuerdos repartidos en infinidad de videos ¿Qué podemos hacer? Lo mejor es unirlo en un solo video quitando las partes que no interesan y tal vez ambientándolo con un poco de música Hoy vamos a aprender a editar videos fácil y rápido en el teléfono o tableta Para ello vamos a utilizar el programa InShot Instálelo desde la tienda Apple o Android y acompáñeme. También tenemos otro video en este mismo canal donde aprendemos a editar pero en la computadora de paso, les invito a suscribirse. Bien, una vez que tenemos instalado InShot, abrimos la aplicación. Aquí simplemente decimos Crear Nuevo Video y le damos en Nuevo. Aquí podemos seleccionar qué clips queremos abrir en un inicio. Por ejemplo, voy a seleccionar este por aquí y este por aquí. Le doy en el Check y ya tengo añadidos mis primeros dos clips. Yo puedo arrastrar la línea de tiempo que está aquí abajo como para moverme de un lado para el otro algo que también puedo hacer es cambiar la lona las canvas yo podría dejarlo en el original o por ejemplo puedo hacerlo cuadrado para Instagram o este para TikTok si yo hago en el check de la derecha lo aplicará solo para este clip que tengo en este momento Pues si agarro si le hago check a este otro de la izquierda me lo va a aplicar a toda la línea de tiempo en mi caso pues voy a trabajar con el original, tal como grabé los videos cosas que puedo hacer por ejemplo yo puedo recortar este clip porque me parece que es muy largo ¿Cómo lo hago? hay muchas maneras podría por ejemplo poner el cursor en donde quiero que se corte más para acá y voy a arrastrar esta barra y le doy en el icono dividirse ahora tengo dos clips entonces yo selecciono el que quiero borrar y le doy en el icono borrar bien ahora ya está más corto otra opción que puedo hacer yo puedo arrastrar los bordes por ejemplo aquí ya lo arrastré lo dejé casi como lo original o original. puedo hacerlo para acá y ahí yo selecciono dónde comienza y dónde termino otra opción más es presionar aquí en las tijeras y aquí en las tijeras de la misma manera puedo arrastrar los bordes Tal como lo hago, por ejemplo, en un video de Whatsapp. Vamos a dejarlo por ahí y le doy en el check. Bien, ya tengo recortado mi clip. ¿Qué voy a hacer? Voy a, voy a añadir un par de clips más. Entonces yo pongo el cursor donde quiero que se añada el clip y le doy en el icono de más. Le voy a video o foto y vamos a añadir estas flores, por ejemplo. Y vamos a añadir este de aquí. Voy a darle check. y ya tenemos nuevos clips agregados algo que quiero hacer añadirle una pista de audio para eso me voy aquí donde dice música y le doy en pistas yo puedo seleccionar alguna de las pistas que tiene InShot o bien yo puedo irme a mi música y seleccionar algunas las que yo tengo voy a utilizar esta ya tenemos una nueva pista de audio todo parece estar bien en el caso de que queramos mover la pista de audio hacemos un tap largo como para agarrarla y la podemos arrastrar en mi caso pues lo voy a poner desde el principio una vez que ya tenemos acomodado eso le voy a dar en el cheque ya tenemos nuestro video musicalizado. ahora bien cuando ya finalice tengo que guardar este video entonces le doy en el botón de arriba que dice guardar me pone a escoger la resolución y la tasa de fotogramas o los cuadros por segundo en mi caso voy a seleccionar 4K simplemente porque lo grabé en 4K aunque 1080 todavía se usa mucho por último le doy guardar y espero como este es una, un programa gratuito y tiene su versión de paga nos ofrece comerciales en este caso lo voy a ignorar y ahí podemos ver el avance del procesamiento. Puede tardarse algo ese procesamiento, así que hay que tener paciencia. Como verá, existen muchas más opciones disponibles en este programa. No tema jugar con ellas y aprender. También puede buscar por una tarea en específico en internet. Y encontrará una gran variedad de guías que le explicarán cómo hacerla. Compártanos sus tips de cómo editar videos aquí abajo en los comentarios. También haga sus consultas con toda confianza. Ah, y les dejo la edición final del video. Nos vemos.